Quiera que me yo quiero desmentirle de, de a, a la policía que no fue que ellos me agarraron en una guagua ningún operativo? Ni ningún operativo, yo iba para solar, un solar que yo tengo con un, con, con un compañero, para hacer un negocio porque yo tengo dinero, que la mujer mía lo que yo prestaba para yo salir de la casa, entonces antinarcótico donde quiera que me vea a mí me quiere poner droga yo no vendo droga, ellos lo que quieren que yo le venda droga a ellos Tú me entiendes, yo no quiero, yo no, yo no jodo con droga. Tú antes de droga. No, yo no no, no. no, yo no vendía droga, viejo, yo no vendía te droga. Te vende, Donde quiera que me vean, mira, yo voy para isolar el y ellos se me tiran en un carro gris. Oye, yo iba con otra persona. Claro, que, que, que todo me caí en el asunto. Sí, incluso a mí me dijeron que ellos me andaban buscando a mí el viernes y yo me la aparecía allá en y, y fui donde, el fiscal, donde, donde, donde el fiscal que estaba de turno y me dijeron que me tuvieran tranquilo. y al otro día, el sábado, me echan mano ¿eh? y me ponen esa cantidad de droga. ¿Sí ¿eh? que te agarran el par de veces, te agarran cada rato. A cada rato donde quiera que me ven se me tiran.